¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y estamos en los señoritos Cuphead Bueno, y Macman Como en el otro día Ay, no me acuerdo eh. ¡Ah! en este, en este y vamos por esa parte os acordáis eh, ya estamos en otra parte de super super, super arte y conseguimos eh, hacer lo de estos fantasmas os acordáis a ver no me acuerdo cuántos jefes conseguimos. Ah, el de las dos ranas, ese de los joditos. No más cosa. El de la bola. Pero todavía a ver cuántos queda. Ah, no, nos quedan dos. Hilda y el otro no nos pone. Vamos a hacer el de Hildur, que ya estamos aquí. Ah, eso me olvidé. Pues venga, Hildur. Here's a real high-class boat. Now go. Oh, copy. Okay. Katy, ah, sí. es que estamos en uno. ¡Ah! Que no era rosa, yo me he imaginado que era rosa. ¡Jope! No era rosa. <tose> Creo que sin sí, un poco nube en esto. La bajita maca. A ver, Bajita loquita. Señorita loquita, porque me va a matar y está loquita. Está muy loquita. ¡Uy! Jope, Ahora tengo la vida. ¡Ay, me acuerdo! Se me olvidó de comprar una cosa, pero no sé si tendré suficiente para comprármelo. Era para tener cuatro vidas, pero no sé si tendré suficiente, la ¿no? verdad. ¡Oh, oh! ¡Aquí está! ¡Oh! Es por ahí. Salido al mapa y vamos a comprar como un corazón para conseguir cuatro vidas, pero solo si sí tenemos suficiente. <tose> tenemos cero! ¡Me las tanto para nada, para la porquería. ¡Joder! <risas> ¿Por qué siempre este día Es tan difícil. No sé por qué, pero no me cuesta tanto cuando. O oh, eso. Bueno. Hmm, yo, sé. yo no sé, la vaca loquita. La vaca lo Vaca, vaca, vaca loquita. Vale, vaca, vogita, no. no eres un golpe tan no fuerte. Otro tener esa otra vidas, se sí, me gustaría tener las fuerzas. Okay. <coughs> ¡Uh, me! ¡Joder! hijo joder, jaja! ¡Weh! <tose> ¡Weh, y por cierto ¿os acordáis que, que todos esos vídeos que hice eran jugando con esos amigos? pues ahora en este no, ahora yo estoy solo Y es muy difícil ah más oh ¡Ey, Brawl! ¡Es surely Brewing! It's on! ¡Oh! Por poquito me dijo eso, pero pensaba que... Señorito de la lanza, bandita! ¡La lanza! Es mi nombre. Señora lanza. Vale, esta tía la odio, así que vamos. Creo que me va a tardar mucho el vídeo. Va a ser uno porque está o sobre el vídeo. ¡Qué no veis! Pero ¿qué hacéis? Estáis loco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito con la, la vaca de la chica! La vaca de la caca. La vaca caca, la vaca caca, la vaca caca. La vaca caca. La vaca caca la vaca a ¡Oh, my! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ostras os ¡Oh vais a enseñar! Con las dos luneras. ¡Luneras! ¡Somos las dos luneras! Y usted vamos a derrotar porque somos las dos luneras y somos muy guays porque nos llamamos las dos luneras de los culos, culos luneras, anda y mi cosa para volar la tengo en el culo, porque me llamo culo dirigible, ¡Oh! me queda poquito, me queda poquito, ya me queda poquito, viene, viene, aquí a venir, ¡Tí, tí, otra A ver si... ¡Come ah. come fin. que siempre les hago dos estrellas